Algunos capítulos van acompañados de un nombre. Bueno, esa es nuestra forma de honrar la memoria o un agradecimiento a alguien que nos dejó o ha dado un legado. Hola a todos, les damos la bienvenida a Más que Memoria. Iniciamos muy contentos este podcast comprometidos en compartir información veraz, actualizada y totalmente confiable en la rama de las neurociencias. Cada jueves, en un capítulo nuevo, podrán encontrar charlas con diferentes especialistas en el área, datos informativos de diversas enfermedades, historia y más información de interés. Además, cada lunes compartiremos las noticias más actualizadas como nuevos hallazgos en investigación, avances en terapias emergentes, innovación en diagnóstico, efemérides, entre otros. Y notarán que algunos capítulos van acompañados de un hombre. Bueno, esa es nuestra forma de honrar la memoria o en agradecimiento a alguien que nos dejó o ha dado un legado. No olviden que todo lo compartido aquí es meramente informativo y en caso de tener algún síntoma o padecimiento, acudir directamente con su médico de confianza. Él les brindará un diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y personalizado. Eviten la automedicación, ya que hacerlo puede poner en riesgo su salud. Si desean leer un poco más del tema que tratamos, en la descripción de cada capítulo podrán encontrar la fuente de información. Recuerden que este podcast está patrocinado por nuestra farmacia, que está especializada en medicamentos para enfermedades del sistema nervioso. Cada compra va acompañada de un cuadernillo de ejercicios mentales y de cada venta destinamos un porcentaje que en conjunto con nuestra benefactora logramos hacer donaciones en especie de familias que requieren un apoyo extra. La misión es que todos tengan acceso a un tratamiento completo de calidad a un precio bajo. Bajo esta misma filosofía también queremos que todos tengan acceso a la información sin ninguna limitante. Por eso, en este canal podrán encontrar todos nuestros capítulos y noticias actuales con subtítulos, pensando en quienes tienen capacidades diferentes y no pueden escucharnos en las demás plataformas, o simplemente quienes prefieren leer un poco más que usar audífonos. No olviden revisar en cada video que los subtítulos estén activados. Agradecemos el desarrollo de nuestra banda sonora a Danny Boing, la cual podrán escuchar al inicio y al final de cada capítulo. Síganos en nuestras redes y compartan este y todos los capítulos para llegar a todos. Gracias por escucharnos.